¿Qué sentís hoy por la mole, mole? Miedo. No, yo no le tengo no le tengo odio, no le tengo nada. Yo es el padre de mis hijos, de los cinco, porque yo voy a sostener siempre, hasta que él no se haga un ADN con mi hija, y para, y yo le mm. siempre le digo, es tu hija. Yo a vos nunca te engañé, nunca te falté el respeto, porque le digo, yo cuando yo me junté con vos, yo, yo o sea, estaba embarazada de ella cuando yo me junté con él. Mm. Y para mí, digo, la verdad es el padre de mi hijo, yo... Ay, sí. ¿Dijiste ¿Qué al ¿Qué te podría decir? No, no, no le tengo odio ni le tengo cariño, nada. Ahora dolor. Dolor porque él habló muy mal de, de mi hija, o de, de nuestra hija. Porque si tenía problemas éramos nosotros dos. Sí, Yo sí. no salgo a hablar mal de los hijos de él. ¿Y dijiste sí. al pastor Ah, porque él tiene que... ¿Y él no sabe lo que llora mi hija en la casa de ella, allá escuchando al padre que habla mal de ella? Sí. sí, aparte... Se sí. puso mal, se puso sí, mal su sí. hija. Sí. cuando lo escuchó? Y sí, saca la cuenta de decir que el padre dice: Ah, pues yo no tengo la culpa, dice, es de la hija de ella que hizo todo el quilombo. ¿Cómo va a hacer mi hija el quilombo? Si el quilombo lo hizo él acá. ¿Con tu hija fue violento sí. también? Ni mi, ni era... mi, mi, mi, mi, mi, los otros hijos hablan a mi, a mi hija sí, ya. por ¿Cómo no te va a doler que el mismo padre hable mal de la hija? A ver si le sale, una, si le sale el ADN que es el padre, a ver cómo va a quedar él. ¿Vos crees que se haga un ADN? Yo estoy rogándole a Dios, mira, todos los días... ...que te hago un ADN con mi hija. y tu hija igual, No, por mí no, no negra... porque por mí yo sé la verdad, pero por mi hija que sufre. Negra, yo te iba a decir una cosa, después de 30 años yo te digo... ...para mí es... ...no, no es necesario. Sí. No es necesario, porque yo me pongo en el lugar de tu hija... ...y como vos decís, viendo a su papá diciendo las cosas que dijo el otro día... Seguramente, como No, vos. mi hija, mi hijo, ella dice, no quiero saber nada, mami, déjáselo en casa. Ella me dice, mami, déjáselo a la mano de Dios, Dios tarde, temprano, lo va a hacer todo. ¿Y esa misma... Yo ella misma? Yo dije, pero yo le digo, no puede verlo a él, que claro. hable mal, de, que diga cosas que... ¿Por qué no se hace un poquito cargo él y diga, no, fui yo esto y aquello? por qué él dice... Él dice, fue, mi, fue tu hija que me vino a buscar a mí para hacer el ADN. Mi hija me dice, no, oh, mami, me canso para hacerle el ADN. Y le cortó una uña, qué sé sí, yo, que miércoles hizo, ay, que bueno, no la eh, llevo eh, tampoco, bueno, a ningún laboratorio. Esa, esa, no bueno, ninguna, la llevo. Eh, bueno, ¿la están escuchando? ¿La, la, la, la pueden escuchar? Lo claro. que dicen, o sea, nos, nos mintió Fabio, porque nos dice algo totalmente opuesto a lo que nos está contando eh, Acá la negra, es una, es porque un... está diciendo nada que ver. Y Flores violetas también, algo... que le haga un ADN de prepo claro. a la hija. Que, ¿Que le vaya a cortar una uña. Una uña. No, Entonces, eso es ¿en qué le cambiaría saber, la verdad, eh, de corazón, Marta, te lo digo, en qué le cambiaría saber eh, si es la hija o no, si él la crío igual? ¿Qué importa, digo, la sangre? No, ¿Lo igual, que perdón, es? sumando igual. que sí, digo trajo es que dos chicos de extra no, para, también. Para claro. mí negra, para mi hija... para. Para mi hija es mucho, porque es lo que importante. él, él, él la, claro. la lastimó un montón. Usted no tiene Eso ni idea, entiendo. porque yo estoy pues... casi tres, cuatro veces, todos los días estoy casi con la gringa Pero yo. negra, ¿te referís a que fue violenta él también con sus hijos? Él, él, él, él, él, ¿Él fue violento con tus hijos y con Marina? No, no fue violento con mis hijos. Pero ha ahí no tenido fue... discusiones, esto, como padres, base, todo, no, todo, por pero... ahí no fue violento físicamente. Fue más, más pero. con digo, la gringa, realmente. con la gringa siempre fue no, más, más... No sé Negra, me ¿qué parece tuvo Fabio que, con la gringa. Que también tenés, me parece, sí, eso, que eso. tantos años tenés eh, naturalizado quizás. un la montón violencia. de situaciones, porque dijiste al pasar en un momento de la nota que tenías golpes marcados, o yo entendí mal, en la casa. En la pared. O marcas, o yo te, para te entendí mal. Sí, pero eso ya, ya, ¿qué le Ya, ya, ya está. Pero yo te quiero decir te no, me voy no el tema, yo vengo con el tema de la gringa. El, el, el, chica, usted me dice, ¿qué le vale, qué le vale el ADN? Para ella le vale mucho. Obvio. Sí, la identidad claro. tiene derechos. Parece que el tiene, el tielo. Tielo. No, no, aunque ella me dice, mami, déjalo. Pero yo no sé qué le vale gringa. Es para tu padre, porque él puso duda. A una que a mí me lastimó mucho, porque yo claro. tuve 30 años con él y lo aguanté un montón de cosas. Y sí, te trajo dos chicos. Yo le aguanté un montón criatura. de cosas, le digo, todo lo que le aguanté tu padre, le digo, para que me venga, me pegue una puñalada por detrás. Si él, tiene, él me engañó a mí con dos hijos. Claro. Por eso. No, no. Por Se nota sí. Que, sí, que te, te aguantaste. todo. Te, te yo veo. No, como, en ningún momento lo engañé, en ningún momento le hice nada, pero yo lo aguanté 30 años, le digo, y jamás le falté respeto. Y aparte me acuerdo cuando lo acompañabas en el bailando, sí. cuando lo acompañaste sí. en muchísimas situaciones, siempre, siempre pusiste la cara por él. Siempre puse, siempre lo acompañé, toda la vida lo acompañé. Mi hijo sabe bien, a mi hijo también los acompaña donde... Mientras que pueda, está bien, no tengo estudio, no tengo nada, pero yo digo, yo siempre los acompañé. Y ahí jamás lo falté el respeto, jamás. Siempre estuve con él a la par, a las 30 años tuve la par. Hasta que los separamos, que fue mm. lo denunció, y lo seguí acompañando de vuelta, le limpiaba la casa. Lo denunciaste... Lo está, escucha, sí. aguárdenme un segundito, porque mmm, lo que está contando La Negra... Es algo que, que le sí. sucede a muchas mujeres argentinas. Talmente. Y lo digo porque, porque me consta. Eh, donde yo vivía eh, había muchas familias que estaban atravesadas por la violencia. Muchísimas. Y hay algo que, que quizás para muchas personas que lo escuchan eh, les parece extraño. No pueden, no pueden entender esto que acaba de contar. Ella lo denuncia y así todo... Iba y le limpiaba y la casa. casa. ¿Vos viste Entienden, eso. bueno, pero lo rico. quiero explicar porque, de sí. verdad, porque yo lo viví. Yo nací, yo me crié en esos ámbitos. Que yo, no, no, es, es incomprensible pensar que vos escuchabas los gritos de mujeres que estaban siendo cagadas, atrompadas, y que esas mujeres al otro día se levantaban a trabajar, volvían a sus casas con esa persona, y como si nada hubiera pasado. Obvio. Es una violencia transversal, naturalizada, acompañada a través de las de décadas, que es así, uno no lo puede entender porque no lo vive, pero cuando lo ves así tan crudo, es así, porque hay algo que vos decís una persona, porque muchas veces te preguntan, ¿por qué volvías con alguien que te golpeó? hay algo del vínculo hay algo que tiene que ver con la familia hay algo que tiene que ver con estos lazos si de violencias que la verdad que tenemos también. que desarmar entonces, educación entonces y bueno pero por eso y bueno tal cual la época la mujer de cacho garay contó época, acá que claro. después de todas esas situaciones sí. le lavaba la camisa me quedó acá exacto, grabado exacto. que le, le lavaba la camisa para que él lo tenga para los móviles o sea por eso tal cual es tiene que, decimos, que ver porque yo la escucho y, y veo una mujer desarmada una okay. mujer angustiada una mujer que que hoy por hoy también Digo, hasta tus hijos te dieron la espalda. Obvio, sí, yo sí, yo los entiendo ellos, yo no estoy en contra de ellos. O sea, que me duele, sí, porque ellos lo vivieron también conmigo acá adentro. Por eso. Pero bueno, ellos eligieron hicieron el padre y ojalá que, que algún día se den cuenta y que yo los perdono, yo los perdono a todos. Lo eligieron porque mm -hmm. tienen, disculpame la pregunta que te voy a hacer, Marta, porque tiene él un poquito más de dinero que vos, porque por ahí pueden vivir de una manera un poco más holgada. Si no, no entiendo por es qué que siempre los se los yo siempre se los dije, yo siempre se los dije, porque tu padre tiene la plata. A uno a uno de mis hijos le dije un día, crucé yo por ahí, le digo, ¿por qué no se van a hablar con tu padre? Y le digo yo, mira, tu padre está solo ahí. Oh, mami, déjalo. Digo, no sean así, le digo, vayan acompañen a tu padre. Porque una de mi hija vive el fondo, ella está ahí, vive el fondo, una de mi hija. Negra eh, bueno y quedé, bueno yo quedé con la gringa sola, yo quedé con mi hija.